aquí para iluminar sus vidas. ¡Oh! Braikman ha acabado con los guardias de la compañía de la luz eléctrica. Bien, ahora me tomaré la compañía de la luz eléctrica. eléctrica instala esta conexión de relevo al control maestro de la computadora Con esta sencilla palanca Puedo controlar todo lo que funcione Con la electricidad Con este singular control Obvio tener que quitarle la gracia A su palanquita, Doctor Willy Pero me temo que usted aún no está en el control Destruyalo. Te cortaré en muñequitos de papel Oye Guzmán, ¿qué es lo que se grita cuando se tala un árbol? Oh, fuera abajo. ¿Sincistes? ¿Sí ¡Oh, oh, oh, oh! oh. <risa> ¡Sonríe, mega tonto! Quiero tener una fotografía de tu último momento sobre la Tierra. Gracias por los rayos. Ahora tendré que poner color a tu escondite. <risa> de veras recibió una fenomenal descarga. Y yo recibiré una descarga carga de este. Oye, ¿qué sucede? ¡El final de Mega Man! ¡Eso es lo que sucede! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Lo he logrado! ¡He logrado acabar con Mega Man! ¡Este que le había dicho que yo quería destruir a mi hermano! ¡Detente! ¿Qué crees que estás haciendo? Estoy cansado de jugar con sus estúpidos jugueticos. Está bien, está bien. Puedes destruir a Mega Man durante la operación real. Bueno, ahora sí hablamos claro. Prepárense para partir hacia la central eléctrica. Le demostraré al Dr. Light y a sus robotontos quién es el verdadero genio aquí. No es verdad, mi linda mascocita. Exposición Mundial de Robots. Damas y caballeros, tengo el placer de presentar mis últimos robots domésticos de la serie 9000. Primero tenemos a Dolores, la robot niñera. Alimenta y cambia los pañales en una fácil operación. Luego está Morris, el robot mayordomo. Es capaz de escoger su ropa y hace las veces de chofer. Y finalmente este. Doris, la robo criada, cocina y hace el aseo. Y nunca se queja. Pero yo no lavo las ventanas. Bueno, casi nunca se queja. ¡Ay, Doris! ¡Me gusta! Pero, Como este es un mejor modelo de robo criada... No tendré más tiempo para concentrarme en ser un superhéroe. Sin ánimo de ofenderte, Roll, creo que será mejor que te dediques a las tareas del hogar. Oh, ¡No tan rápido, robot tonto! Malvado robo perro, no sé qué voy a hacer con tu constante indisciplina. ¡Yo lo siento! ¿Por qué no diseñó un robo perrero, Dr. Light? Oh, ¿Qué fue eso? Oh. Sonó como una explosión Vamos, Rush, veamos qué pasó oh, oh. Alguien irrumpió en la compañía de la luz eléctrica Será mejor ser cauteloso, Rush estamos listos para hacer la conexión de relevo de la sobrecarga a la computadora principal ¡Megaman! ¡Llegaste tarde! ¡Has llegado 30 segundos antes de nuestros ensayos anteriores! Siento decepcionarte, hermano robot, pero en esos ensayos gané o perdí. ¡Tú fuiste destruido por mí! ¿De veras? En ese caso tendré que devolverte el favor, amigo. <risa> ¡Potencia plasmática! dejes <risa> que destruya tu bombillo grandísimo tonto! Raj, toma, ahí va. Todos, tendré que hacer yo mismo la conexión de relevo de la sobrecarga. He colocado un espía en el laboratorio del Dr. Light. Pronto, Mega Man, no representará para mí más problemas que una mosca en la pared. ¿Quieres pillar sus dientes de titanio, señor? ¿Sí? No, Morris, gracias. La única cosa que puede causarme caries son las explosiones de dinamita. Pero podría necesitar una buena lavada luego de una sucia batalla con el Dr. Willy. <risa> eso es ácido está cerrado por fuera oh. y el doctor light reforzó con acero todo el laboratorio para mantener afuera al doctor willy solo que ahora es a mí a quien me mantiene adentro stick around for more Mega Man after these de energía eléctrica. <risa> Estamos siendo atacados por el Dr. Willy. Envíen al ejército. Creo que marcaste <risa> el número equivocado. <risa> oh, oh, oh, oh. Con todo bajo mi control. Y Mega Man fuera de mi camino. El mundo es mío. <risa> Solo me quedan unos pocos segundos. ¿Mm? ¿Pero por qué razón soldaría en el exterior de una puerta de baño? ¡Oh, no! Ah. Buena sincronización, Doctor Light. Un segundo más y me hubiera convertido en megamasa. ¿Qué sucedió? Alguien intentó disolverme. Parece que tenemos un espía en el laboratorio. Oh, vaya. Pero ¿quién puede ser? ¿Puedo ayudar en algo, señor? Sí, por favor, limpien este desastre. Enseguida, señor. Tengo una insistente sospecha de que fue el mayordomo, Doctor Light. ¿Ah? No hay tiempo para preocuparse de eso. Algo está llegando al analizador de emergencia vía satélite. En la estación central, la ciudad está siendo invadida por todo lo que no está fijo al piso. Mis escuadrones de policía no pueden detenerlos. Necesitamos la ayuda de Mega Man ¡Ahora! ¡Oh! El doctor Willy está utilizando la electricidad para controlar a toda la ciudad. Entonces eso era lo que hacía en la planta de energía eléctrica. Debo idear una forma de detenerlo. Vamos, Rush. Debemos ayudar a esos inocentes. ¿Rush? Mm. <risa> Ey, ven perrito. Oh, eso es, perrito Eso es perrito Es tan solo una punta Te he buscado por todas partes Tenemos mucho trabajo por hacer Vamos A mover las garras Ahora sí hasta nunca, Mega mal. Llegaremos en cualquier momento, Roche. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Escucha, ¿qué es lo que te está pasando, amigo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Disminuye la velocidad! todo esto se trata de que nosotros nos encarguemos de ti esto bien, incluso de metal prepárate para unirte a la chatarra cortarte en pedazos va a ser un completo deleite trastilador. No tenemos tiempo para jugar con estos payasos. Tenemos una ciudad que debemos salvar. ¡Vamos, Rush! ¿Por qué hiciste eso? Porque él es un tonto obediente. ¿No es así, cerebro de pulga? Voy a cortar tu vida, chico de azul. Y yo te voy a aplanar. Oh, ¿no te interesa mi opinión? Seguro. Ni que deseas, un corte tradicional o uno fenomenal. Oh, ¿y qué les parece ambos a la vez, ah? ¡Oye! Sácame de aquí! Ni yo mismo podría hacerlo mejor. Oh. Oye, ¿qué te pasa? ¡Oh! Esta tarjeta de circuitos te estaba controlando Y tengo la corazonada que quien quiera que haya hecho esto fue el mismo que me dio el baño de ácido no. Desafortunadamente no hay tiempo para ocuparse de eso, vámonos ¿Acaso no sabes que si un poco de ejercicio no le hace daño a nadie? Cualquiera que sean sus intenciones, el Dr. Light y yo lo detendremos. ¡Mega Man! que mi espía se había hecho cargo de ti! Siento decepcionarlo. Oh, no lo has hecho. Preferiría destruirte con mis propias manos. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh, Será mejor que me apresure antes de que me convierta en comida para perro. Oh, oh, oh. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y llegó la hora de practicar mi revés. ¡Mega no dos están en problemas! ¡Qué bueno que estoy aquí! the cosmetic Roll. Oh, the oh, oh, oh. no, treatment. <laughs> oh, qué a mi cara. Oh, no. <laughs> oh, oh, oh. Stay tuned. We'll be right back after these messages. We now return to Mega Man. Stop having your own snack. Oh, oh, auxilio. Ah. Ah. La máquina disparadora se dañó. Ah. Listo. Mega Man, con cuidado detrás de ti. Oh. Ah. Dudo mucho que esto lo cubra la garantía. No, de mm. Creo que no te han colocado bien el maquillaje Veamos Así está mejor Yo me encargo de ella No, no, ella es mía ...encuentre una forma de detenerlos desde su fuente de potencia. ¡Ay, eso no, estuvo cerca! Este tren nos llevará, sanos y salvos al laboratorio. ¡No! no, no.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 De esa manera renuncio a mi cargo de gobernador y doy el mando del Estado al doctor Wick. Como mi primer acto, oficial al mando del Estado, colocaría a todos mis amigos de confianza en todas las posiciones de privilegio. ¡Pueden relajarse todos! ¡Está! ¡Buenas manos! Tengo que detener a ese maniático antes que haga más daños. Esto, esto será la solución. ¡Doctor Light! ¡Cuidado! Hasta la vista, Megan Man. vista Mega Man, hasta la vista Mega Man, hasta la vista Mega... Para hacer un robot ama de llaves seguro podrá ser un desastre. Megaman, ¿Eh? si logras conectar este aparato a la red de energía eléctrica, podemos apagar los circuitos del control del Dr. Willy. Es nuestra oportunidad. Tienes que llegar hasta allá. Haré mi mejor intento. El gobernador Willy ahora controla por completo la ciudad. Todos recibirán más instrucciones de parte de los funcionarios robots del gobernador. Pero pensándolo bien, supongo que sí deberían estar armados. Gozano a su lado cree que puede llegar hasta acá sin que yo me dé cuenta, ¿verdad? Bien, hoy tengo una sorpresa para él. ¡Atención a todas las unidades de Robopolicía! ¡Megaman se dirige al oriente por la calle Júpiter! ¡Interceptar y destruir! Oficial cae al hoyo. Sí. Eh, no, solo hay una cosa por hacer cuando uno no puede confiar en el departamento de policía. ¡No! ¿Sí? ¡Oh, Llamar a los bomberos. ¡No! De espera, no tan rápido, hermanito. Si en realidad eres mi hermano, Protoman, harás lo correcto dejándome detener el desquiciado plan del Dr. Willy cuanto antes. No sería tan desquiciado si te unieras a nosotros, Mega. Ni lo sueñes. Bien, como tú quieras. ¡Guau! Wow. Ah, wow. Wow, ¡Eso calienta mis circuitos! Mm. Con esto me haré cargo de Protoman. ¡Guau! Mejor que funcione ¿Qué está sucediendo? Estoy perdiendo el control Querrá decir, perdí el control ¿Qué? Tú, maldito circuito del demonio ¡Guau, man. ¡Destruye a Mega Man! Si así lo cree, así será hecho. Desde ahora estás fuera del juego para Oman. ¡Ah, se va, se fue. ¿Ah? No creas que me has vencido aún, Mega Man. ¡Volveré! Y yo lo estaré esperando. Creo que el Dr. Willy no nos molestará por un buen rato. ¿Qué tal se si intenta controlar otra vez la red de energía eléctrica? No puede. El aparato que diseñé incluía un dispositivo de seguridad. Ya nos hicimos cargo de ese doctor Willy, pero ¿qué hay de su roboespía Doris? Oh, no te preocupes por ella. La reprogramé para que sea la sirviente personal de Rush. Como ordene, señor perrito. Enseguida, señor perrito. Right. Mega Mega! Right back! Message!